Próxima estación Tlahuac, ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima estación Tlaltenco, Próxima estación Zapotitlán, Próxima estación Nopalera, Próxima estación Olivos, Próxima estación Tezonco, Próxima estación Periférico Oriente Próxima estación Calle 11 Próxima estación Lomas Estrella Próxima estación San Andrés Tomatlán Próxima estación Culhuacán Próxima estación Atlalilco Correspondencia con línea 8 Direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Próxima estación, Mexicaltzingo. Próxima estación, Ermita. Correspondencia con Línea 2. Direcciones, Tasqueña, Cuatro Caminos. Próxima estación, Eje Central. Próxima estación, Parque de los Venados. Próxima estación Zapata Correspondencia con línea 3 Direcciones Indios Verdes Universidad Próxima estación Hospital 20 de Noviembre Próxima estación Insurgente Sur Próxima estación Mixcoac Correspondencia con línea 7 Direcciones El Rosario Barranca del Muerto Ningún pasajero debe permanecer a bordo